Bueno chicos, ¿cómo están? Esto es un nuevo video para el canal. Les quería decir que me compré el Geometry Dash. Como ven, acá está el Geometry Dash comprado. Tenemos un fondito por acá, bueno. Tenemos mis nuevas skins. Bueno, pues nada me lo que juego yo. Acá si quieren seguirme, bueno, ahí ya, bueno. Ya tengo más amigos. Pero, bueno, este es, es otra cuenta que me creé. XD, bueno, en, el, en otra compu. Una chiquita pero agreguenme acá tipo a uh, Styles gd y tgd agreguenme ahí así hacemos voy, voy a mañana ya me pagan el wifi y ya voy a estar haciendo unos directos de geometría y como ven como lo pedí tanto yo esperé tanto y acá tenemos el mega hack acá está gente ya me lo compré lo tengo acá, vamos a hacer una re si quieren hacemos una review pero no sé. Solo les quería mostrar también que tengo el mega hack y me compré el geometry dash. Me compré las dos cosas. Gasté 1.075 pesos en este mega hack. 5 dólares, obviamente. Va, son 4 dólares, pero... Acá está, tiene todo. Este es el 7.1 beta, como ven. Tiene para el porcentaje, tiene... Esto de acá, probamos en un... si Lo probamos en un nivel... Mira, tac, y se queda ahí. Entonces, también tiene tiene bastantes cosas: tiene practical Music Hack, eh, ahí a nivel de por acá, nivel Hard. Mira, ya me pasé este: el Acid Factory. Me lo pasé, mira, mira y me lo puse tenemos el, los fps las rayitas bueno las rayitas las rayitas que tiene guitar en 340 fps lo puse ah, creo que no está puesto ahora si, sí, 340 ahora bueno, porque estoy haciendo un video por eso se ve medio, medio larguito pero tiene bastantes cosas eh, también tenemos, a ver que más, que más, que más eh... ah, eh, los clics y, y el FPS, que se están viendo arriba, si ven va poco porque hay poco wifi cuando tenga internet se va a ver todo bien este total ya me lo pasé este, este ya se ven así que tiene de todo así que bueno si les gustó bueno si les gusta y pueden pasar pero si quieren por les paso el link para que se descarguen el mega hack los que tienen comprado el Geometry Dash obviamente así que bueno nos vemos y hasta la próxima chao chao